Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Otera, aquí un video más, les traigo a su canal Dota. Como siempre les traigo contenido interesante, contenido de calidad, contenido de que les va a gustar mucho, ¿vale? Bien, lo siguiente que voy a explicar en este video es, como dice en el título y en la portada, les voy a explicar cómo subir de experiencia sin estar conectado a nuestra computadora con el programa RGC, ¿no? Que es para jugar vamos a tener un app en RGC que ha salido en RGC, perdón, en, en Play Store vamos a descargarlo que nos va a permitir subir nuestra experiencia y, y pues, ¿y, en qué, y ¿para qué nos va a servir eso subir nuestra experiencia? seguro muchos no sabrán es que cuando nosotros subimos un nivel, por ejemplo estoy en nivel 18, acabo de subir a 19 nos regalan cajitas eh, más adelante explicaré bien sobre esa página de las cajas pero ahora les voy diciendo qué es lo que va a venir en el video, vale? en esas cajitas nos vienen regalos que nos da, ¿vale? Por subir de nivel. Eh, unos, unos regalos muy interesantes que también luego lo voy a explicar. Segundo, les voy a explicar lo cómo eh, entrar a la aplicación, cómo usarlo, ¿vale? Para que se les haga más fácil. Es muy fácil de, de entrar y, y, y configurar todo, ¿no? Y lo tercero, les voy a explicar sobre las actualizaciones nuevas. Me parece que ayer nomás ha tenido una actualización que es muy gente, muy, muy beneficiosa para nosotros. Y me da gusto, ¿no? Que, mira, ahora les explico. La actualización que ha salido último es poder ver publicidad en, en, el, en la en la app. Y, y esa publicidad, a cambio de ver, no sé, publicidad de 11 segundos, 24 segundos, cuando termina, nos regala automáticamente una hora de miembro dorado. ¿Vale? Y, y pues miren, me parece que por día, porque yo he estado probando, he estado reventando ese beneficio. Y he hecho 20, he visto 24 publicidad y, y me han regalado 24 prácticamente 24 horas, ¿no? o sea que está muy bien, está muy chévere, imagínense, me parece que por día te dan 24 o, o 23, imagínense por día entrar prácticamente todos los días vamos a estar miembro dorado, ahora seguro lo bajarán, pero aprovechen eso, que todos los días nos dan 24, eh, revienten eso de ahí, aprovechen, seguro lo va a reducir este, el equipo de la colicha a 12, no sé, porque por día prácticamente estamos, no, no necesitamos pagar, porque para ser miembro dorados. Y tener esa cajita que nos regala la, el, el, la página de RGC, si tiene que pagar dinero. Y pues ahí no vamos a tener que pagar. No son los beneficios: subir la experiencia, tener regalos extras, y aparte, regalos en la aplicación que nos puede dar, y tener subir la experiencia, ¿vale? O sea, eh, en la aplicación no estar conectado a la computadora. Discúlpeme también si me explico mal, pero es que yo no, yo no hago guión, yo improviso lo que, lo que les quiero explicar. Y bueno, poco a poco voy a ir mejorando para ustedes, ¿vale? Y, y lo último sería que es un regalito que les tengo a ustedes, eh, espero les guste, es un regalo, es una app que les traigo y bueno, empezamos con el video, vale con la explicación más detallada de cada paso que voy a que he dicho que vamos a hacer comenzamos bien mi gente, una cosita que les pido por favor, me apoyen en el canal, eh, es gratis dar like Suscribirse y ya eso me, me apoya bastante para poder subir contenido, para poder esforzarme a pesar de que tengo una tostadora de computadora editar los videos, me quedo ahora gente Y pues me apoyarían bastante, ¿no? con compartir el video, suscribirse y darle like Y bueno, ahora sí, sin más, vamos al grano, comenzamos con el video Bueno, bueno mi gente OTERA, aquí les voy a enseñar, entramos a Google Play Store Y escribimos RGC, da igual mayúscula, minúscula, escribimos RGC Bien, clicamos eh, le damos en buscar y tenemos la foto que nos da la aplicación esta aplicación se ha actualizado recientemente ayer ahora les enseño qué cositas y les pondré imágenes al costado para que me entiendan mejor aquí entramos iniciamos nuestra sesión y les explico esto de aquí la primera es para es lo último que se ha actualizado ahora podemos ver publicidad pero a cambio esa publicidad nos va a dar una hora de miembro dorado ahora les explico lo beneficioso que es eso porque yo ahí les estaré mostrando imágenes al costado he hecho mucho, he entrado mucho en esa publicidad y me ha dado 32 Ahora prácticamente de esa publicidad me ha beneficiado. Estaba clicando acá rato y escribimos ahí en el ROM. Este es el menú principal. Escribimos en el ROM, Perú, en Bolivia, en el ROM que, que estén ustedes ahí. Pues vemos que están escribiendo, todo chévere, funciona. Le damos al costado y alcanzan todos los usuarios que están en el ROM. Vale, ahí podemos ver todo es bien rápido. La aplicación es optimizada. Antes era un poquito lento, pero ahora ya está muy rápido. Está funcionando normal vale vamos al a es menú principal y si machucamos ahí en la flechita que está al lado izquierdo les explico este pues para ahí son los canales no por ejemplo en mi canal donde yo estoy Perú bien le podemos escribir normal todo chévere eh, escribimos ahí es <ríe> eh, sale con todo nuestro clan y lo bueno es que de esta aplicación no le he probado aún pero, pero veo que se puede que se puede poner emojis y, y mandar no ya que estamos en el celular y nos permite, o sea, este, el formato si nos permite el celular es más fácil y pues estaría por, por probar ¿no? si es que nos da en, la, en RGC para la computadora, bien, les explico aquí es para ver nuestra información, nuestro nombre, nuestro, nuestra edad acá es para todos los canales que tenemos, ¿no? si somos este, staff y ¿no? aquí podemos ver nuestros, nuestros datos y ahí pues todo completo ¿no? podemos editarlos incluso y este es el nivel 19 que yo tengo ahora, nivel 19 ¿vale? Y arriba sale nuestra experiencia que tenemos de esto, ¿vale? Y aquí es la último que ha salido. Y si clicamos en estas cajitas, nos lleva directamente a la página de RGC Shop de venta. Nos lo veamos rápido y les explico. Eh, ya les estaba explicando, me parece que después o antes del video, en qué consiste este nuevo beneficio que ha salido. No sé si conocerán bien. Eh, al subir el nivel, nosotros nos dan tres cajitas, me parece dos. Y, y bueno, eso ya les explicaré después. Entramos, nos iniciamos sesión en nuestra cuenta de RGC Y <ríe> ahora les explico En esta publicidad nos permite entrar directamente Que es esta página O sea, si nos, si entramos a la publicidad Nos dan una hora de miembro dorado que es se Mira, yo he conseguido 34 Entrando a cada rato Es para que puedan ver que si sí funciona, ¿vale? Bien, entramos rápidamente a la aplicación Solamente para que si le clicamos ahí nos lleva a la página Bien, esto cubito Esto de aquí es para ver nuestro nuestro clan Este es mi clan y pues bueno, ahí podemos escribir cualquiera, ¿no? Estos son los mensajes que podemos mandar a nuestros amigos, este, agregar amigos Y bien, ahí estaría todo completo, ¿no? Y esto de aquí, pues es este, en todos los amigos que ya tenemos aquí en, en, en nuestra aplicación o en RGC, ¿no? aquí tenemos todos los amigos que yo tengo Sale conectado, desconectado, bien Y eso sería básicamente la aplicación, está muy completo Y ahora les explicaré más beneficios respectivamente a subir las experiencias Ah, esto es para subir la experiencia, ¿Vale? Y como podrán ver ahí en, en RGC en la computadora pues no se puede ver nuestra experiencia como sube, ¿no? Eh, pero aquí podemos ver claramente que esto fue una nuestra experiencia, ¿vale? Y me falta pues se reduce, ¿vale? Cuando la eso que está marcando azul llega al final, me parece que va a estar en 1151. O sea que tiene que reducirse a cero para llegar a nivel 20. Este nivel 19 y tengo que llegar a nivel 20, ¿vale? Eh, ahora lo, lo que les cuento es que gracias a esto, nosotros no tenemos que estar conectados a la computadora para poder subir nuestra experiencia ¿Y, qué, y para qué no si nosotros subimos nuestra experiencia, te preguntarán eh, nos dan cajas, nos regalan cajas para cambiarnos de nombre normalmente eso se compra con RGD pero no tenemos que gastar dinero porque pues con esto nos va a beneficiar ¿no? subimos de nivel y nos dan caja, ¿vale? podemos en esa caja nos pueden encontrar subir experiencia más rápido, cambiarnos de nombre, ser miembros dorados eh, por una hora, tres horas y bastante cosita más que después lo voy a enseñar, como dije. Vale, y esta sería la aplicación, está muy interesante. Ahora, último que han autorizado de poder ver publicidad para que nos regalen una hora de ser miembro dorado. y si podemos entrar varias veces, vale, me parece que por día son 20, 24, o sea que está muy bien. Y aquí, como podemos ver, este estoy adelantando el timo para que pase rápido la publicidad. Estoy probando, mejor dicho, estoy enseñándoles cómo ganamos eh, una hora de miembro dorado. Ahí podemos eso traducir básicamente. Es, que el regalo que nos ha llegado nos van a enviar directamente a la página, a nuestra cuenta. Y ahora les voy a mostrar, les voy a enseñar como los detalles de la página, ¿no? donde te llegan tus regalos, las cajas y ahí. Y bien, mi gente, aquí tenemos todos los artículos que tenemos en la tienda. Acá podemos ver, tenemos miembro dorado, cambiar el nombre, pero los otro siguen sí en español para que puedan leer. Porque si leo todo, pues se va a agarrar el video. Aquí pueden ver. Comprar apodo y aquí no y hay algunos artículos que todavía no salen que van a salir después. Podemos ver rangos, en canales que aún no sale Supongo que será canales de YouTube en la página RGC y eso, ¿no? Para que puedan informarse más usuarios. En RGD es para comprar, en la billetera lo que tenemos. Cajas aquí es lo que les decía de los regalos, ¿no? Según subimos el nivel, pues podemos escoger cada caja. Si por ejemplo estamos en caja común, que es mi nivel 19, casi la mayoría tiene esto. Nos va a tocar esto como una ruleta, ¿no? Puedes tocar todos estos... Regalos que hay aquí, miembro dorado y todo esto, no no puede tocar. Obviamente, según el nivel que tengamos más alto, vamos a ganar mejores cosas. Y estas son las cajitas en el inventario. Recuerde que podemos ganar este, más experiencia con la aplicación de pisto de RGC. Y bien, este es inventario que tenemos. Otro, yo tengo acá este, tres de estas tarjetitas y así por eso aparece por dos. Miembro dorado, dos tengo de tres horas. Y miembro, esto es lo que gané en la PK. Así que. Eh, Está bien, ¿no? 34 horas y así aprovecho por el evento de Halloween que nos va a venir. Aumenta experiencia es así, ¿no? Transferí y bueno, estas cositas de ustedes lo miran. Recuerden que la página voy a dejar en la descripción del video. Y bueno, mi gente, respecto al regalo que les tenía sobre la aplicación que les dije, como pueden apreciar ahí en la mesa, tenemos cuatro skins 2D. No, no, no se equivoquen, no es skin para, para jugar en el juego de Dota, sino que son unos skins 2D que podemos crear nosotros mismos nuestra personalidad. Y, y pues yo he ¿no? El skin del Monkey King, de Lucifer, igualito Como están, es un como, es un, una aplicación Muy completa, con muchos detalles Como para poder hacer los skins Ahí tenemos al Marx este modo guerrero y el Mars con la armadura ¿No? Y, y, y pues está muy completo, muchachos Les recomiendo y ese es el regalo que les quería dar Poder crear nuestros propios skins Nuestros personajes Y, y eso, ¿no? Hasta muchachos, recuerden suscribirse Compartir el video, darle like eh, Visitarme Seguirme en la página de Facebook y, y Instagram. Gracias, este, mi gente utera. Hasta luego. Los Pandares quisisteis enterrar vuestro odio y vuestra ira. Pero tal poder no se puede contener. Hay que liberarlo. Responderás por tus crímenes. ¡Yo no respondo ante nadie!